tenerla uh -huh. en, en, en teoría es que estén aquí en el país y no que estén en el país ni siquiera sino que se comiencen a poner las vacunas porque qué gano uno cuando decía, tenemos 20 millones de vacunas bueno, pero es un proceso, no dijeron sí, que va pero, a llegar en febrero, no, en enero pero, dijeron no, marzo, pero, si es, a partir de marzo no llega, ahí yo me preocupo no, no, no, no, no es marzo vamos a esperar el lunes que el presidente Luis Abinader que yo espero y se lo digo desde ahora Piense bien lo que usted va a decir. Piense bueno, bien, Raquel Peña, sino, que, que, que piense bien lo que sí, va a decir, que porque lo sería de muy cuenta arriba, que el presidente sí. de la República lo pongan eh, eh, los funcionarios a decir que la vacuna llega en tal fecha mm. y que van a llegar tantas vacunas porque se van a anunciar, me imagino, la cantidad de dosis que van a llegar en una primera partida, mm. porque es lógico, obvio, que no van a llegar los 20 millones de vacunas a República Dominicana. Incluso en países como Estados Unidos han tenido problemas sí. Eh, con el tema de la entrega de la vacuna, y las princip los principales laboratorios, Pfizer, Seneca, han, se han protegido principalmente con eso, de que ellos no se hacen responsables de fecha de entrega. Ellos te ser un estimado. Entonces, un consejo que le doy a los asesores del presidente que no lo pongan a hablar burundanga, que no lo puedan hablar y a prometer cosas. Es mejor que diga, las vacunas llegan en diciembre de 2021 es mejor y no que diga que la vacuna llegue y que en marzo abril y que ahorita no llegue, porque es peor. No solamente por el hecho de quedar mal ante la sociedad, sino por el hecho que la gente se va a poner en expectativa e incluso, señor presidente, no diga, es un consejo, no es que yo lo estoy ¿verdad? mandando jamás, sino asesorando, aportándole a su mandato. No diga que con la vacuna ya nosotros vamos a eliminar el COVID la palabra eliminar el COVID no la use sáquela de su vocabulario porque el COVID nadie lo va a eliminar, es una dos, la lucha contra el COVID esta batalla fuerte vamos a durar por lo menos un año o dos años más tres no todo el mundo se va a vacunar este año 2021, tampoco diga eso ¿Ve? son consejos porque esos asesores que usted tiene no sé qué, por qué que le gusta hablar cosas que no son vamos a eliminar tenemos controlado. No use esa palabra, señor presidente. Diga que la vacuna, sí, si, óigame, consejo, otro consejo importante. Si el laboratorio Pfizer, Senec, la vacuna china, la japonesa, moderna. la alemana, moderna, atrasada, cualquier vacuna, le dicen que le van a dar 100.000 dosis en marzo, por decir. No diga que van a llegar en marzo. Diga que van a llegar en abril o en mayo aprenda señor presidente o sea, diga usted va a llegar en mayo, en, en mayo pero ya el laboratorio dijo en marzo entonces qué pasa que si llega en marzo entonces ahí usted hace un anuncio es más, no adelantamos entonces yo lo voy a aplaudir y el pueblo completo pero si usted dice que en marzo que llegan las la vacunas y se atrasa entonces usted queda mal un consejo, usted ve, yo, yo de atrevido como me caracterizo eh, de atrevido diciéndole esas cositas, esos, esos puntos, para que usted, ¿verdad? No, no no caiga en lo que cayó al principio. Tener que, me, que, que, que comenzar a pedir excusa a decir que, bueno, usted. Entonces usted hágalo así. Mira. Y antes de ir a la pausa, para preparar todo lo concerniente a Dios María y Malin en ese mismo contexto, eh, hubo un una aclamación por ahí mandé la imagen por el grupo del diputado máximo castro que causó mucha indignación en la opinión pública es el hecho de que él solicita que los diputados sean parte de los primeros entes eh, de la primera línea en vacunarse no, pero está bien, ¿eh? no yo no lo veo bien. Sí, está bien no yo no lo veo bien ahora no lo, lo que veo no bien. no lo que no, deberán, no lo, veo bien. lo que no, deberán, uh -uh. Lo que no deberán, uh -uh. yo lo veo bien porque oye, ¿qué yo ¿qué pasa no. el protocolo en países como Estados Unidos los políticos, los líderes políticos tienen que estar en salud porque son los que administran y dirigen el país. Uh -huh. ¿Tú ves? Y uh -huh. si los políticos se mueren, pues, entonces eso está bien. Lo que no, yo, que que yo, no... Sé, yo, yo sé que hay muchos que van a, a vacunar a sus familiares. Exacto, no, y también no. que se pueden priorizar por encima de los policías, de los doctores, de las enfermeras. No, pero que se es, pueden, es que si llegan 100 vacunas, uh -huh. qué es lo que yo entiendo que sería la primera partida que llegue a la República Dominicana. Estoy entrando en el campo de la especulación porque todavía no se ha dicho. El presidente lo va a decir el lunes eh, cuál es el protocolo y posiblemente ya una, una fecha eh, segura de que lleguen las vacunas. Yo especulando entiendo que van a llegar unas 100 dosis. Y si llegan 100 mil dosis es suficiente para los políticos, el personal médico ¿Me entiendes? Y ya hay la policía, que serían yo, la prioridad, políticos, personal médico y la policía. Ese sería, bueno, eh, eh, personal médico, ahí están las enfermeras, mm. los doctores que están, los doctores que están trabajando con pacientes de COVID. Hay doctores que, que eso, mira, ese protocolo va a traer muchos problemas. Sí. Porque hay médicos que no, no, no se han topado con pacientes de COVID. Para que estemos claros. Porque hay médicos que, ah, no, que yo soy médico. Que, no, no, pero usted es médico, pero usted está en su casa. Hubieron muchos médicos que salieron huyendo a la pandemia y se trancaron. Otros no. Otros fueron al frente de batalla y, por ejemplo, pediatras, dermatólogos, fueron y se pusieron a disposición del país. Otros no. Ay, yo soy, eh, a mí no me toca eso. Uh -huh. Eso a, lo, a los, eh, ¿cómo se llama? A los que trabajan con temas respiratorios. Neumólogos. Neumólogos. Eso a médicos, generales no. Entonces, el protocolo debe incluir primero a esas enfermeras, que esas sí, las enfermeras, esas son las primeras, las enfermeras, esas sí están ahí. Y a esos médicos que sí están en el frente de batalla, trabajando con pacientes COVID día a día, porque hay médicos que lo que van, escondido hacen su consulta y se van por ahí. Ojo con esto. La policía también, eso sí, lo que esos rasos, que no empiece por los generales, ¿eh? que no me empiece por los generales, que me empiecen por los rasos, los cabos, los sargentos, los que andan en la calle, los que están por ejemplo en destacamento, miren ahí un destacamento, no recuerdo dónde, ah, en Cienfuego en Santiago, donde fueron a asaltarlo. Yo, yo condeno esa acción sí. por el pueblo, no estoy de acuerdo con, con la tabaná, como decimos mesibajeños que le den a la mujer, pero diría, dirían por ahí en el barrio, se la ganó. Porque le dio un botellazo, lo hirieron al policía. Vi a mi hermano, el general Alberto Ten, diciendo que van a poner una denuncia formal a esos civiles que fueron a asaltar ese cuartel de Cienfuego en la ciudad de Santiago. Un abuso, un abuso. Yo condeno eso. Siempre he dicho, lo retengo. A las autoridades hay que respetarlas. Hay que respetarla, porque hay mucha gente seria y buena dentro de la policía. No podemos ir a un cuartel, porque tenga una gente detenida, a fajarle a botellazos, a fajarle a, a, a pedradas, a, a, a vociferarle improperios. Pues Esos eso son hombres hombre y mujeres, igual que usted y que yo, que sienten y padecen. Entonces ellos se van a defender o se van a dejar matar. No aplaudo el pecozón o la galleta, o la bofetada, como usted quiera, que se le dio a la mujer, pero se la buscó.